Tres años hace que no cambio el móvil. Quiero un móvil tope de gama. Bienvenidos al Vato tecnología. <risa> y en vez de comprar un móvil, lo alquilé. Me acaba de llegar el paquete. Tardó, ¿qué te digo? Una semana desde Alemania. Y bueno, a ver qué pasa con esto de alquilar móviles. Y bueno, Hernán, esto que es una manera de ahorrar costes en la empresa, ¿verdad? Claro. Inteligentemente. ¿no? En vez de comprar un móvil que vale, ¿cuánto deben valer este estos móviles? móviles porque este es el... que marca este es, el es? Galaxy S21 Ultra 5G. Y eh, hay una empresa pues que te lo alquila como lo alquila, los renting, ¿no? Como un renting. Es un renting de móvil. El móvil puede que sea usado. Justamente soy el primero que pidió este modelo de móvil y lo estreno yo. Pero lo vamos a saber ahora mismo. ¿Y si se te rompe? Si se rompe tiene un seguro. Ah, vale tiene un seguro que cubre el 90% de los daños. Ahí estamos viendo ya, ya viendo. la marca Galaxy y el modelo S21. Son Galaxy S21, la caja no tiene más nada, ¿no? Sí. La caja ya no Lo tiene tenemos nada. Lo tenemos todo aquí. Ah, porque estos móviles ya vienen sin cargador, sin auriculares. Sí, nada. bueno, pero eso ya no es por la empresa de alquiler. Claro. Los Galaxy ya no y los, los iPhone y tal, ya no traen más. Está abierto. O sea, el móvil probablemente sea usado. ¿eh? Vale, la caja ya sabemos que efectivamente. Sí, tiene una cinta. O ellos mismos lo habrán abierto para esos, asegurarse. Esos lo abren para configurarlo o ponerle bueno, algún. No tienen sé. una cinta igualmente. Ese y aquí tenemos el móvil. ¿El tuyo cuál es? Color plata. ¡Guau! Wow. Oh, ¡Qué pepinazo, no! Qué vaya máquina de matar. O sea, esto es, esto Queríamos es... vídeos top para para y el vato, verdad pesadito eh grandote y pesadito nosotros tenemos el Note qué más trae esto a ver mira el módulo de las cámaras es imponente eh y pesa mucho Agarras, ¿no? increíble sí sí pesa hombre pesa un poquito más, que, más el... que el Note. que tenemos eh Ah, no trae la cajita el cargador y con Dios ya está no, no hay más ah pues viene cargador y el ah el vale entonces viene pinchilete. para abrir la tarjeta no no cargador no trae trae el cable Ah. De USB-C a USB-C Hay que ir a comprar A ver, ¿cómo es? De USB a USB? Ah, vale No, USB yo, no, no tiene Así viene con batería Pero o ya vino No, está pelado ¿verdad? O ya vino usado O no tiene Bueno, nada. pues es verdad ah, Que efectivamente En este tipo de contratos de alquiler Para ahorrar en las empresas eh, Pues ah, bueno ¿eh? Eh, Pues sabemos que el móvil Que tú eliges Efectivamente viene Sí, sí, sí, carga, está funciona, está, está nuevo La caja está abierta, normal sí. Porque ellos lo van a verificar que... Pero está limpito, o sea, no es que digas Ay, alguien lo usó, qué asco no voy a poner nada". No, no, Igualmente lo a desinfectaremos Ya que también en Albato tenemos los productos de nano ¿Verdad? Y el, y el coche y el móvil. <ríe> a que te lo limpie Bueno, pues sí Bueno, pues listo Ya tenemos aquí un móvil alquilado, Yo te lo alquila La primera vez que alquilamos un móvil ¿Y ahora qué pasa? Que ahora lo tendré... Un año, lo alquilé por un año, y dentro de un año pues me saco el S22. Y se paga una cuota mensual, se una cuota o sea, mensual. ya así si ya no tienes que pagar mil y pico de euros, que te da mucha pereza. Mil y pico, no me gastaría, ahora mismo no, no. o sea, llamemos la inversión porque es para trabajar, pero 1.300 euros en un móvil se, se escapa totalmente de, de, de nuestra política de empresa, o sea, es Muchas Hola. gracias Hernán, pues disfrútalo. Dale, Dale. vamos a grabar buenos vídeos en los centros ahora. Tiene estabilizador incorporado, es una locura. Genial. Gracias. Chao. Chao.